El video data del 5 de febrero de 2014, cuando Jorge Glass estaba encargado de la presidencia de la República. La pieza audiovisual muestra una reunión entre Glass y el entonces director de la Agencia de Regulación y Control Hidrocarburífero, José Luis Cortázar. El contexto son las elecciones seccionales que estaban próximas a realizarse y en las que el partido de gobierno necesitaba votos urgentes. Según, no, estoy pidiendo hasta que abran la venta esta explosiva para los mineros. Porque estoy perdiendo la masonía. Estoy perdiendo el perder la prefectura. Nora. Nuestra alcalde le daba dos a uno al, al contenedor. Ahora está a tres puntos de diferencia. La comidas en, en, en la ¿no? Pero esa no fue la única orden dada por Glass, pues acto seguido dispone la ampliación del cupo para la venta de combustible en la zona fronteriza. Normas que el mismo oficialismo había impuesto para evitar el contrabando. Ni, oye, ni la gente que hace campaña puede coger gasolina. Porque yo sé que hay un no tema, lo que te estamos pidiendo es que sí, sí. relajes por tres semanas. Sí, ¿verdad? No, porque es es no problema Modona, que me moron en Zamora. Pero las órdenes no acaban ahí. En un segundo video publicado por el portal de investigación Código Vidrio, el ex vicepresidente Jorge Glass quien manejó los sectores estratégicos en el gobierno de Rafael Correa, le exige a Cortázar que no pide informes a las petroleras privadas, a cargo de los consorcios Chuchufindi y Parda Service. pues años después con esa evidencia podrían apresar al entonces presidente Correa. O sea, tú tienes que entender, hermano, que esto es un proyecto político, ¿la verdad, y, y si nosotros mismos nos lo hemos dado, es como de un pelota en el comité de deuda, de deuda externa. No, Aprueba todos los créditos, ¿no? Como parte de un director. Pero para todos han mandado 10.000 cartas. Tú hay que decirle oye le digo, mira, compadre, todas las preguntas que tengas, ah, yo no sé parte yo tengo una que ver. Ah, tú no das por escrito, hermano, porque después de 10 años, ¿cómo se va a meter preso el presidente? El video revela las prácticas ilegales en el área energética, pero sobre todo la desesperación del gobierno de aquel entonces por mover votos a su favor ante la pérdida de aceptación política en varias provincias del país. Actualmente sobre Jorge Glass pesan dos condenas firmes, una por asociación ilícita en el caso Odebrecht y otra por cohecho en el caso Sobornos, condenas que las cumple en libertad debido a un habeas corpus a su favor.